Amiga Craneano, estamos aquí en un hermoso día, para hablar, si tienes un sueño, tienes que seguirlo, porque tus sueños son tú, tus sueños es todo lo que conlleva ser tú mismo, si no sigues tus sueños, dejas de ser tú mismo y te traicionas a ti mismo, es mi pensamiento, ¿o qué opinas mi querido Dollboy? De acuerdo contigo, ¿no? la verdad es que no importa qué tengas que sacrificar, pero la onda es seguir tus sueños. Ahora, obviamente hay aquí una, hay que hacer una diferencia, ¿no? Entre sueño y fantasía. Y pinche ¿no? pesadilla. Sí, ¿no? Porque los sueños es algo que puede ser real, que puedes, este, alcanzar con trabajo, con dedicación, con empeño, ¿no? Y las fantasías, pues sí es algo que está completamente fuera de este mundo, ¿no? Pues sí, es como Entonces, tu sueño es medir dos metros. Y, este, y mides unos 50, y, y tienes este, 40 años, pues... pues ya, medio está cabrón, cabrón. Eso es una fantasía. Es. Si tú vives de los sueños de los demás, como bien dice el Pipo, pues no eres tú, cabrón. Y, y la neta, aquí en este país hay un rollo que, que tenemos muy arraigado de que no podemos, no somos, y tampoco dejamos que los demás sean... Porque nos da envidia, nos pesa. Mm. Y es un pinche pedo de, de, pues, de una baja autoestima pues, generalizada, pues, parte por la historia, por lo que le ha tocado a este país. Este, llegan, te conquistan, a huevo te meten religión, a huevo te meten cultura. Y luego. Te meten en no, eso ya es porque, sí, alegría, ¿no? eso es porque cumpliste un sueño y una fantasía. Pero, y luego, tanto pinche gobierno corrupto está cabrón. Es un pedo cultural muy culebra que tenemos que, que romper, erradicarlo no. y entender que sí, todos somos iguales y que sí, todos podemos llegar donde queramos siempre y cuando creamos en nosotros, tengamos fe en nosotros y en el superior, en Ahora, el jefe del supremo. Así es. que no nos dejas solos jamás Y trazarte metas Ahora hay que saber que también uno es creador Uno no nada más es reactivo Sino es creador muy, muy, muy poca gente sabe eso Y mucha gente vive reaccionando Nada más no creando Entonces si aprendemos a que podemos crear Desde enfermedades Salud Sueños, riqueza, fortalezas Debilidades Podemos construir nuestro sueño y ser y hacerlo bien, hacerlo bien O sea, porque la gente aquí se, es envidiosa Porque ellos son reactivos No son creadores Mucha gente, digo, lo estoy viendo con una película que salió que, tiene, que está nominada al Oscar y mucha, me da mucho gusto que esa gente triunfe, no que diga, wow, oh, qué buena onda que está en las grandes ligas, qué buena onda. Y hay gente que dice, pues a mí no me gustó, Pues está chafa, ¿por qué me tiene que gustar a fuerza y por qué tengo que aplaudir? Y eso se me hace Estás estar... hablando de Roma. Sí, sí, sí. Pues a mí, a mí no me gusta el, el género ese, cabrón. ¿no? Pero qué chido que y está. Y si ahí, el güey le ¿no? está yendo chingón. Bien, por Y ha bien. hecho otras cosas, o sea, pero ese es el pedo. Si le está yendo bien es por algo. Claro. Entonces te da gusto, y pues yo su mexicano, su cada su me su me Entonces, por se eso, picó. pero ahí volvemos a lo mismo. Está la bola de culeretes que, que pues andan lastimados, ¿sí? pero no lo entienden, no lo saben. Entonces, para todos aquellos, ahí les ven mensaje, pues, a no, un psicólogo, <risa> <risa> en buen pedo, a poco se sienten bien repartiendo mierda y diciendo que nada está bien, que nadie está bien, que nada más son los chingones y los perfectos, y, y en realidad no. Y, y, y por eso me al espejo, cabrones, y dense cuenta que pues, no no te puedes ir a acostar sintiéndote chingón porque descalificaste a alguien o ¿no? porque diste a alguien. ¿no? Aquí la, la clave es que todos los días te levantes pensando en, en, en hacer algo para llegar no a, a, a que ese sueño se, deje de ser un sueño y se vuelva una realidad, ¿no? Y o sea, que te le... y que le trabajes y que le sí. chingues y que propongas y que aportes y que sobre todo que no lo hagas chingándote a los demás, ¿no? Sí, porque te levantas y dices que vas a hacer y lo primero que es estar pensando que ya te imputó, que ya la hizo fulano, sutano, pensando que sí. les vaya mal y la chingada. Sí, ¿no? sí aparte no... digo, la, la, la idea de esta vida también es también de ser feliz, ¿no? Es ser claro. grandiosamente feliz y si eres feliz con lo que haces, vas a ser feliz a otras gentes y no te va a importar si la otra gente esté rotada o no, tú al contrario, quieres que la otra gente pues, triunfe también pues y sí, que no, le vaya a Hay que ver una cosa que también sí, es básica y que es tu escala de valores. ¿Eh? ¿No? Si el valor fundamental para ti es la riqueza económica, porque crees que con eso ya la vas a librar, pues este, ya empezamos mal, porque pues, sí. no este, para llegar a tener, eso tiene que ser resultado de que alcanzas una, un una consecuencia de, de un montón de valores que, que tendrían que haber estado en el principio: lealtad, claro, no mentir, humildad. Y no tiene nada de malo tener varo. O sea, de hecho, pues, uno, bien, uno nace para dar sueños y para no, ser, para ser eso, abundante pero, pero, pero, y para que pues te vaya bien. Es... Pero no que es el último fin de tu vida. ¿no? De, ah, voy a tener varo. A güey. ¿Y ¿Para o sea, qué lo quieres? ¿Sí? Pues aquí, pues, para tener varo. <risa> ah, claro. es... Es como dicen, bendecir. Ahí, sea ser bendecido para bendecir a otras gentes. Ah, ¿no? pues sí. De eso se trata, yo creo. Pero si nada más lo no quieres para tener hartos coches, hartas joyas, hartos lujos, hartas viejas, y tener poder sobre los demás, pues ya, ya fuiste. Ya, ya. Lo puedes lograr, pero créeme, eso no te va a hacer feliz. Claro que sí, así no. es. Pero consecuentemente a esas cosas, pues se acaba. ¿no? Sí, nada claro. perdura y nada te vas a llevar no, Exactamente. ¿no? Nada. y te puedes ir al ratito caro. y la onda es yo creo que pues lo único que te lleva son las experiencias y, y, y, y la buena onda ¿no? al ratito te pueden hablar que ya se cargó la verdolaga a la pinche coña por por andar vendiendo su cuerpecito para tener dinero sentándose en las patas de la silla ya lo bailado quién me lo quita entonces ahí hay una diferencia si lo haces por gusto está chido claro no si lo haces por placer pues más chido pero si lo haces por billetes no nada y en fin mis niños mis niñas ahí se las dejamos para que mi craniano mi craniana ahí se las dejamos para que la repartan acuérdate manito arriba campanita y pues comenten, nos vemos en la comenten, próxima comenten. Y recuerden que el rock sea Yeah East.